Buenas, en este vídeo explicaré los diferentes tipos de ángulos según su amplitud y cómo se dibuja la bisectriz de un ángulo. Si te gusta lo que ves, dale al like y suscríbete. Empecemos. Un ángulo está formado por dos rectas secantes, es decir, que se cruzan en un punto. Ese punto en un ángulo lo llamamos vértice y cada una de las dos semirrectas que nacen del vértice son los lados del ángulo. La amplitud o abertura del ángulo la solemos medir en grados utilizando el transportador de ángulos y es este dato el de la amplitud el que utilizamos para clasificar los diferentes tipos de ángulos. Veamos cómo podemos clasificar los ángulos según su amplitud. Ángulo recto es aquel que forman dos rectas perpendiculares al cruzarse y que mide exactamente 90 grados. Ángulo agudo es cualquier ángulo menor que el ángulo recto, es decir, mide más de 0 pero menos de 90 grados ángulo obtuso es un ángulo mayor que el ángulo recto, es decir, mide más de 90 grados pero mide menos de 180 grados. Estos tres tipos de ángulos, agudos, rectos y obtusos, pertenecen a los ángulos convexos. Aquí entran todos los ángulos de más de 0 y menos de 180 grados. Por otro lado, está el ángulo llano, es aquel que mide exactamente 180 grados. El ángulo superior a 180 grados pero menor de 360 grados le llamamos ángulo cóncavo. Y por último tenemos el ángulo completo, que es el ángulo que mide exactamente 360 grados. Después de conocer lo que es un ángulo y los tipos que hay según su amplitud, veamos ahora qué es y cómo se dibuja la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es la recta que pasa por el vértice y divide al ángulo en dos partes iguales. Para dibujar la bisectriz utilizaremos una regla y el compás. Además, podemos utilizar el transportador de ángulos para dibujar el ángulo con una amplitud concreta. Para ello dibujaremos con la regla dos semirrectas que comparten el mismo punto de inicio y que llamamos vértice. Si necesitamos dibujar un ángulo con una amplitud exacta, dibujaremos solo una semirrecta con la regla y después, ayudados por el transportador de ángulos, marcaremos el punto donde están los grados que queremos que tenga nuestro ángulo. Uniendo ese punto con el vértice, habremos conseguido dibujar el ángulo con la amplitud que nos interesaba. En este caso, un ángulo de 120 grados. Como ya tenemos el ángulo podemos empezar con la bisectriz de este. para ello utilizaremos el compás. Con el compás debemos dibujar dos arcos, uno en cada lado del ángulo, manteniendo la aguja en el vértice, da igual si abrimos más o menos el compás. Yo recomiendo abrirlo aproximadamente hasta la mitad de los lados, pero eso sí debemos utilizar la misma amplitud para realizar las dos marcas. Ahora que ya tenemos esas dos marcas, una en cada lado del ángulo, es el momento de hacer otros dos arcos, uno desde cada lado consiguiendo que se crucen en un punto. Para dibujar estos arcos debemos poner la aguja en la marca del lado que hicimos antes y trazar un arco asegurándonos que ese arco consigue pasar por la mitad del ángulo. Hacemos lo mismo desde la otra marca y trazamos otro arco que debe cruzarse con el arco anterior. Ese punto en el que se cruzan será el que necesitaremos junto con el vértice para dibujar la bisectriz del ángulo. Ahora con la regla dibujaremos la recta que une el punto con el vértice del ángulo y a esta recta la llamamos bisectriz de un ángulo. ¿Qué te ha parecido, te ha servido, espero haberte ayudado y haberme explicado bien. Si te ha gustado el vídeo y no quieres perderte los próximos, suscríbete, un saludito, adiós.